solo 20 años, pero ha estado aquí siete temporadas y para siempre será jugador del Real Madrid. Pase lo que pase Valdemoro, él lo reconoce y ahí están. Eso es la Euroliga de la temporada pasada. Para él, para Luca Doncic, se la entregan Sergi Yul y Felipe Reyes. ...un Luka Doncic que el año pasado, además de ser campeón en Belgrado... ...fue el MVP de la temporada regular, fue el MVP de la Final Four... ...y fue vital en el partido decisivo aquí en el Within Center... ...17 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias para Wonderboy... ...que dentro de un mesecito más o menos recibirá el premio a Rookie del Año... ...y además fuera de casa... Desde la eliminatoria Que les enfrentó al Barça -Lasa, Lleva 10